Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido fútbol de Santos Laguna. Hoy estoy volviendo a lo que fui antes de la lesión, Fernando Gorriarán. Fernando Gorriarán, volante de Santos Laguna, habló en hora 25 de Radio Oriental luego de marcar un golazo en la oleada del equipo por 5 a 0 a sobre Querétaro. Está muy metido. Ahí está el pasito hacia atrás, ¿no? De Gil Alcalá, pero. ¡Qué golpeo de Fernando Gorriarán! Un hombre que estaba llamado a ser eh, quizás el MVP del torneo hasta antes de su lesión, pero demuestra que está de vuelta para ayudar a los guerreros. Es un fierrazo que se va esquinando y tomando velocidad. Sí, una locura de Borgo Rearán. El uruguayo se mostró contento por el gol y por su aporte al club y mencionó que se encuentra volviendo a su forma tras haber sufrido una ruptura del tendón del aductor en marzo. Quiero agradecerle al cuerpo médico que me ayudó a recuperarme rápido. El tratamiento que me hicieron me ayudó mucho. Hoy estoy volviendo a lo que fue antes de la lesión, mencionó. El futbolista fue consultado sobre lo difícil que es para un equipo que marcha quinto en el torneo clausura Mexicano y hacerle 5 goles que terminó decimosegundo. Nos hacemos muy fuerte de local. Cualquier equipo de México se hace fuerte de local, supimos aprovechar esa ventaja deportiva de jugar al partido de repechaje en casa. Ahora, a pesar del partido contra Monterrey, que se va a hacer muy complicado, señaló Fernando Gurriarán. Él dijo que se encuentra en una etapa muy buena de su carrera, en la que está muy cómodo en el esquema que plantea el director técnico Guillermo Almada. El futbolista uruguayo ha marcado más goles en la etapa de Santos Laguna, que lo hizo en el River Plate, aunque en el equipo mexicano es donde jugó menos partidos. Me agarra en otra etapa de mi vida, un poco más maduro, entiendo de otra manera el fútbol, que quizás antes no lo entendí así, pero me siento muy cómodo, es un gran equipo, la gente me hace sentir como en casa, creo que todo va de la mano, indicó, también comentó que en el fútbol húngaro le señalaron a leer el fútbol de una manera distinta y tomar decisiones en momentos en los que antes quizás se equivocaba, y hasta te que, vio mis queridos amigos, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo.